el largó popular a los a esa gente de, de la cárcel del 15 de asua porque no puede ser se incautó mucha droga pero no se incautaron armas blancas prácticamente allí miren con el caso de los me dice un amigo televidente que los profesores van a cobrar su cheque y que los padres es que van a tener que darle la clase a los hijos no los, los profesores van a tener que hacer un trabajo eh, por eso se está se le hizo unos entrenamientos a los profesores porque tienen que hacer un trabajo los profesores también en este caso de esta virtualidad. Pero la responsabilidad de los padres no, no podemos dejarla de lado. O sea, la responsabilidad de los hijos total es nuestra, es de los padres. Si en alguna situación no podemos no puede haber la escuela, la responsabilidad sigue siendo nuestra, de todo lo que tiene que ver con el hijo, con la educación, con la salud, con todo. Nadie nos puede a nosotros relevar de esa responsabilidad que tenemos. En principio, la responsabilidad es totalmente nuestra y esa responsabilidad tenemos que cumplirla con respecto a la educación. Ahora mismo hay que disponerse para eso. El que tiene niños pequeños, pues sabe que va a tener que dedicarle mucho más tiempo que lo que se hace de manera normal, porque hay padres que buscan en la escuela el salir de los hijos. Muchísimos padres buscan salir de los hijos. Están graves cuando están de vacaciones sus hijos. Miren, el artista Alajaza dio el primer paso con respecto a protestar por la situación que vive la clase artística en el país, en el que tienen ya más de siete meses que no trabajan y que tanta gente depende de ellos. Vamos a escuchar, señor director, lo que dijo Alajaza en este sentido. Señores, yo voy a tomar la iniciativa porque yo no puedo callar más. O sea, ¿qué va a pasar con nosotros los artistas, con los mm -hmm. músicos? O sea, el medio artístico, vemos más de 50.000 personas que dependemos del medio artístico. O sea, no entiendo por qué a nosotros nos paran así de esa manera. Si normalmente de día todo el mundo está así, todo el mundo, los carhuais llenos, jugando billar, el metro está lleno, la guagua de concho lleno, los carros conchos llenos, el supermercado lleno, todo, todo el mundo funciona. Entonces, ¿por qué con nosotros se está tomando esa, esa iniciativa así como de cerrarnos la fiesta? Si es una fiesta privada, una fiesta privada usted la puede hacer en su casa, si son su misma familia. O sea, los músicos no serían con la gente, pero dime el del día, en el día que un colmadón está allí lleno de gente, en una esquina. O, o sea, ¿cuál es el sentido? No, no entiendo. Alguien que me explique, por favor, porque yo no, no estoy entendiendo, no sé si estoy mal o estoy bien. Pero no estamos pensando bien, creo que estamos mal asesorados. Pero no lo veo bien eso, que a nosotros nos paren. O sea, no, no el motivo. Nosotros necesitamos trabajar, señores. Nosotros, ustedes tienen que buscar una solución a nosotros. Porque ¿de qué vive un músico? ¿De qué vive un músico? Entonces, ese músico tiene familia, ese músico paga renta, paga luz, paga teléfono. O sea, ¿cómo, cómo vamos a ver esta situación? Por favor. ¿Cómo que lo vamos a hacer? No estamos como pensando bien. Ahora van y les van a estar la fiesta cuando, cuando están haciendo algo privado. Ahora entonces la gente va a tener... Miedo de contratarnos porque piensan que también eh, le, le pueden debaratar su fiesta. Y nadie quiere problema, pero yo no veo eso bien. Por favor, eh, por favor, eh, vamos, a, vamos a buscar una solución a esto. Pero no nos paren de trabajar. Sin lugar a dudas que eh, el gobierno va a buscar una solución para los artistas. Ustedes saben que el presidente se reunió con más de 50 artistas y yo lo que pienso es que está esperando a que eh, ver qué, qué sucede con el Covid 19 en estos días, pero que le va a dar una respuesta a la clase artística. Buenos días. Buenos días, A la orden, eh, hermano. tiene a a un, un poquito de razón en que en el día hay mucha gente en en aglomerado, pero que mucha gente usa mascarilla. En una fiesta nadie va a usar mascarilla porque están en alegría. Ahora, lo que hay que hacer con el, conseguir un trabajo de construcción, porque la construcción está trabajando y así mantiene a su familia. Pero eso de fiesta no se puede abrir porque es que la gente cuando empieza a beber, <ríe> se le va el nido y bueno. se pone alegre y nadie usa mascarilla y el contagio ahí es demasiado. Sí, sí. Tienes razón. Eh, es, es difícil, lo de la clase artística es difícil. Nosotros estamos en ese mercado de los eventos y sabemos lo que lo que está sucediendo con la con esa área de, de los espectáculos en el país. Realmente hay hay mucha situación ahí. Muy difícil. Vámonos, señor director, con la próxima información. Ayer la Fiscalía de Santiago eh, solicitó prisión, fueron apresados ayer cuatro directivos de COPEGAS, esta eh, planta de gas de Licea al Medio, que explotó provocando la muerte de 12 personas, Dice la Fiscalía que las pruebas reunidas por el Ministerio Público indican que la negligencia con las medidas de seguridad provocó la explosión de la planta de gas en Licey al medio. Vamos a escuchar lo que dice la Fiscalía de Santiago. Queremos informar al país y eh, sobre todo a, a nuestra provincia de Santiago eh, y a la gente de la comunidad le dice que felizmente ya llegamos a la conclusión de la investigación de esa explosión de, de la estación de venta de combustible el día 3 del mes de octubre. En la fiscalía de Santiago le informa que fue arrestado el presidente de Copegas, el gerente general y dos técnicos. Sus nombres son eh, Audilio Concepción, Audilio Concepción. Eh, quien es el presidente de la cooperativa de servicios múltiples de Copegas, también esto Ramón Vázquez Sandoval, quien es el gerente general de Copegas, Roberto Antonio Polanco Marte, eh, quien es el encargado de operación de la cooperativa. Y Emilio Yang, quien es que el encargado local, donde ocurrió el hecho. ¿Qué determinamos los investigadores? Que fallaron dos cosas: un error humano y un error mecánico. El error humano, ¿por qué? Porque quien encendió los motores no tenía la capacidad para hacerlo, que es un guachimán que supuestamente perdió la vida en el hecho que provoca el que le haya encendido los motores provoca vamos a decir una fuga mayor de la que tiene que salir de gas y eso es lo que hace que esta pieza que se llama flexible mirenla ahí explotara eso es, es, es explotar a la goma esa flexible y por ahí es que se escapa todo el combustible que yo atraste con esta tragedia de que han perdido la vida 11 personas y dos personas están gravemente todavía internas. Esa es la pieza que llama flexible, la pueden ver ahí. ¿Por qué decimos que fueron eh, tanto un error eh, humano y mecánico? Eh, el Ministerio de Industria y Comercio en su reglamento 201 establece que tiene que haber tres condiciones, tres válvulas para que funcione. Esas tres válvulas lo podemos ver. Fallaron todas. Que si ustedes ven, lo pueden ver ahí, eso que está ahí cerrado de azul, eso que está de azul, las válvulas no funcionaron. Y sobre todo, sobre todo, mirenlo ahí que lo vean ahí que lo dice, la válvula de enfriamiento estaba cerrada, no funcionaron ninguno. O sea que todavía no hemos recibido ningún informe de Industria y Comercio donde establezca que esa planta fue infeccionada eh, por ello en el año 2019 ni en el año 2020. Ya es una pregunta que tienen que hacérselo a la gente de Industria y Comercio. Pero también algo que ha llamado la atención, poderosamente la atención, a la Fiscalía de Santiago, y es que eso es una cooperativa. Resulta ser que el IDECO tendrá que darle al país, el IDECO, el bien el IDECO al país, el por qué una empresa lucrativa está disfrazada de cooperativa. ¿Por qué le decimos que está disfrazada? eso es una manera para ello evadir impuestos. Una empresa que manejaba ciento de millones de pesos, incluso ellos, informaron ellos a su antojo, que en el último año fiscal se ganaron 53 millones, pero cuando solicitamos la certificación a impuestos internos, nos dicen que ellos eran sin fines de lucro y no pagaban un peso de impuestos, eso es una infamia en un país que carece de tantas necesidad, o sea que eso es otra falta que ha cometido esa empresa o sea, Es una empresa disfrazada de cooperativa para no pagar impuestos. Y es bueno que sea la prensa nacional quien le, que le solicite al Ideco que explique esa situación ante el país. También podemos decirle que. Lo que establece el reglamento 201 del de Ministerio de Industria y Comercio fallaron las tres condiciones que debe tener toda estación de prendo de combustible que es como la válvula de enfriamiento, la válvula de cierre de cambio y una válvula que se prende con un encendido de un motor. Y eso fue la causa de lo que aquí ha ocurrido en esta tragedia que conmovió el país. El que La empresa financiera por excelencia de